El uso de la tecnología antes no era tan presente como ahora, pero una vez que conocimos el pilotaje de tecnología centrada en la persona, vimos que era una oportunidad para seguir avanzando y seguir eh, eh, conociendo más aplicaciones y siempre ha sido satisfactorio, porque no tiene coche de uso, simplemente usar su propio medio que todo el mundo tiene smartphone y ha sido adaptar eh, su vida con la tecnología. En Aprona estamos usando dos aplicaciones que le están ayudando mucho en su día a día y la aplicación son Mi Meta, que es una aplicación que le ayuda a llegar de un lugar a otro con refuerzos positivos tanto de voz como de imágenes. Para mí me gusta mucho Mi Meta para conseguir mi, mi futuro. Para trabajar y ganar mucho dinero. Otra de las aplicaciones que hoy estamos usando es eh, Soy Capaz, en la que la usamos para que los participantes puedan ver videotutoriales de cómo poder hacer una actividad concreta dentro de su puesto de trabajo. El rol del profesional en este caso cambia, ya que aunque perdemos un poco de tiempo a la hora de enseñar a la persona con discapacidad a usar eh, esa aplicación o incluso el smartphone pues nos libera de tener que estar eh, pendiente o estar físicamente dándole el apoyo directo al participante o a la persona con discapacidad para poder dárselo a otras personas que lo necesitan en ese momento. A ver, me siento más tranquila porque antes ella que no me podía avisar, ni dónde estaba, yo no la podía localizar, nada. Y ahora ella me llama o videollamada que le encanta. Y siempre está, estamos en contacto. Ahora soy independiente y estoy muy contenta. A mí la nueva tecnología me encanta, que puede ser una oportunidad para mi vida. Ahora mismo estoy formándome para trabajar de informático en las empresas de informática. Tenemos una población bastante, sobre todo la más joven, que está muy interesada en, sobre todo en aprender, a manejar todo el tema de pues, redes sociales, eh, hacen muchos trabajos, tenemos robótica. El tema de las redes sociales sí creo que les eh, abren puertas también a nivel laboral, porque hoy en día hay muchos trabajos que se basan sobre todo en esos temas, el community manager, el ser influencer, que está muy de moda, Claro que le puede abrir puertas laborales y, y aunque así no fuera, simplemente por el hecho de aprender, de sentirse bien y de hacer algo que hace pues, mucha gente, pues ya es bastante satisfactorio para él y bueno, para mí como padre. Tenemos ese impresora en 3 D ¿eh? hacemos tazas, por ejemplo, una taza de color naranja, por ejemplo, y me quedó muy chula. Es muy profesional. A mí me encantaría trabajar con empresas en, de 3D y de informático. Sí, ya lo sé. Ya te pierdes.